Es una guillotina, que es un bailaje todos los días Para quitarle las manías, a vida chiste. Mucho tiempo por lo sano hay que contar. Vamos a volver a la revolución francesa Aquí no va a quedar ni un pelele con cabeza Al telco estirado como el gallo del corral Y a todos los traidores vamos a guillotinar Queremos una guillotina guillotina que